Bueno, pues con una sensación contradictoria porque, porque de alguna manera dices luego, claro, a posteriori teniendo ya mucha más información en la, en, en la mano, pues, pues claro, cuando te das cuenta de, lo que, de que lo que se ha cometido es una, un atropello, siempre el cierre por parte del Estado que sea de los jueces, de un medio de comunicación, comporta unos enormes riesgos. Lo que vemos es que por todas las confusiones judiciales a posteriori, en ámbitos en España y también a nivel europeo, que lo que se cometió allí fue una, una injusticia y un abuso, y, y el problema es que estas injusticias y estos abusos no tienen reparación, o sea, tienen difícil reparación, Es decir que, ese periódico desapareció, esa voz se cayó, esas personas sufrieron esos abusos, y, y, y eso no tiene nada. Tampoco podemos olvidar que todo eso se produce en un momento muy diferente al actual, digamos que no es disculpa, no es disculpa, pero porque no la tiene, el abuso de judicial o el abuso de los de, lo, de las fuerzas de seguridad del estado el abuso de sus atribuciones y la tortura no tiene disculpa para mí en ningún ámbito pero el escenario de de, la, de tener en activo un grupo terrorista sí hay que tenerlo en cuenta ¿no? para valorar la situación, es decir, ahora mismo estamos en, una, en un escenario diferente y, y desde luego pues, pues Hombre, cuando cierro un medio de comunicación siempre lo ves con tristeza, yo lo veo con tristeza aunque el medio de comunicación no sea con el que comulgo ¿no? o, o, de mi, o de mi interés ¿no? Eh, y cuando es por estos motivos pues con indignación y con rabia ¿no? por la impotencia. Bueno, diez años después yo creo que lo que tenemos es que aprender todos lecciones de lo, de lo sucedido para que no se vuelva. Este es un gremio muy complicado. En este caso, se, pode, se podría decir que no hubo esa empatía por digamos, motivos políticos o, o por miedo, pero hay poca empatía habitualmente entre los medios de comunicación y lo estamos viendo en los últimos años en los que se han cerrado muchos medios de comunicación, pero no solo eso, en los que otros medios de comunicación, como son los televisiones autonómicas, que han sufrido todo tipo de presiones políticas y de manejos políticos. Los periodistas no tenemos, no somos demasiado solidarios, ¿no? estamos más preocupados cada uno de lo suyo y, y es verdad que somos quizá un oficio extremadamente individualista, muy competitivo y, y las manifestaciones eh, de solidaridad, tiene uno quizá que remontarse a la época de la transición y yo me acuerdo porque, lo, porque estuve allí, porque me manifesté cuando hubo un atentado contra la redacción del Papus y hubo una gran manifestación en, en Madrid. Cuestiones de ese tipo sí que mmm, provocaron la, la solidaridad de, de los periodistas con, pero es sorprendente ver cómo han pasado cantidad de cosas lo de Uncaría, desde luego, es muy notable pero muchas otras porque esto le pasaba a uno que trabaja donde yo no trabajo, a otro no hay una gran este, solidaridad. O sea.